Hola a todos y bienvenidos a Football Surf, donde hoy vamos a continuar con la serie sobre el fútbol suizo ya que después de haber analizado la nueva cara de la selección nacional bajo eh, Murat Yakin ahora nos vamos a ocupar del FC Zürich eh, de André Breitenreiter el outsider que, eh, que acaba de ganar la Superliga por primera vez en 13 en en años y esto con dos jugadores muy jóvenes que... Eh, que tienen mucho potencial de los que, que encontraréis un mini análisis al final de este vídeo. Pero antes de eso, eh, toca primero centrarse en el colectivo, hablando brevemente del comportamiento del FZZ sin el balón, con una imagen antes de pasar a las secuencias de vídeo. Cuando el rival intenta construir desde la defensa, es un equipo que, que se posiciona muy alto en, en el eje para animar a, al portero y a los defensas centrales a, a jugar en largo porque su línea de defensas es generalmente sinónimo de superioridad numérica con los dos exteriores que, que se unen a, a los tres centrales. Sin el balón, el Zurich eh, también es muy bueno en dejar libre solo al lateral del lado opuesto, hacia quienes a menudo difícil y arriesgado eh, cambiar el juego y como está lejos lo, los jugadores tendrían tiempo de recolocarse mientras llega el pase. Así que aquí eh, vemos um, este a este lateral en el lado opuesto que, que queda libre. Pero hay un jugador del Zurich eh, cerca y otro cerca del portero que, que complicaría este pase. Tal como el pase al central. como se puede ver? Lo que queda por mencionar aquí es que quizá tampoco vale la pena arriesgarse a jugar con un centrocampista en el medio porque... Seguramente Usman Dumbia le saldría al paso para, para recibir el balón directamente por arriba, ya que el FTZ ha, ha creado muchas ocasiones de, de peligro así esta temporada. Por eso, el hermano del famoso Cerudumbia fue seguramente el jugador más importante de la plantilla de, de Brighton esta temporada, ya que es el único que, con este perfil. Y de hecho, eh, su excelente capacidad para correr es necesaria en el, en el centro para compensar la del experimentado Blegim Chemaili, que, eh, que sí aporta carácter al equipo. Al igual que el portero y capitán Yannick Brecher, otro de, de los niños del club que, que, también, es de que también es decisivo eh, en su área. Bueno, se viene... Sin embargo... Eh, si el equipo contrario consigue acercarse a este área, el FCZ no es menos peligroso por la amenaza que suponen sus contraataques. A menudo las inicia también Usmandumbia, como aquí donde le vemos eh, ya corriendo hacia el portador del balón para evitar que avance y golpee. El marfileño va a recuperar entonces el balón y se va a proyectar también hacia adelante, lo que, lo que también hace con bastante frecuencia... Y vais a ver que eliminará que va a eliminar a un jugador rival sin ni siquiera tocar el balón. Que lo disfrute, que lo disfrute, disfruteis. Ahora se si viene Ahora. ahora. Otro jugador clave del FC Zurich eh, aparece ahora en la pantalla. Se trata del segundo mejor goleador de la liga, Asan Cissé, que, que acostumbra a quedarse alto en el centro cuando su, su equipo defiende bajo y, y luego aprovechar su velocidad en, en los grandes espacios, tal como su, su inteligencia en estas situaciones, como aquí donde sprintará hacia, hacia adelante y ligeramente hacia la derecha para... Crear espacio para Wilfred Nyonto en profundidad. Que no se ve en la pantalla, pero hay un defensa en la, a la izquierda del círculo uh, rojo y blanco que se ve obligado um, a seguir a, a Cissé y liberar la línea de pase a Nyonto. Ahora. Sin embargo, la inteligencia de Asan 6 no se detuvo ahí, ya que una vez que estaba detrás de, del mismo defensor, eh, eh, redirigió brevemente su carrera en, en horizontal para evitar el fuera de juego e indicar a Wilfried Nyonto de qué lado del defensor del central quería recibir el balón. El disparo de Sisei fue luego bloqueado por el portero. Ahora llegamos a la segunda secuencia, que es otro eh, contraataque que, que quería eh, mostraros. Esta vez, a San Cisse se desplazó de su posición central para recibir en la banda. O sea, no es Dumbia, eh, pero sí sé. No sé por qué porque está, está falso. Bueno... Está en la banda y, donde hay espacio y, y luego va, va a, properer, um, a ofrecerse otra vez en profundidad. Pero en lugar de pasarle el balón directamente a él, Usman Lumbia va, va a hacer una, una gran finta para que, otro, para que otros compañeros tengan tiempo de, de sumarse a, también a la contra. Realmente va a fingir pasar así se hasta el último momento. Lo que también se... Se puede apreciar es la carrera de, del exterior izquierdo Adrián Guerrero, que estará en la conclusión de, de la acción, aunque no esté tan a, arriba en ese momento. O sea, brutal el, el esfuerzo de, del ex del Valencia. Aunque su remate no va a acabar en gol. Vamos a ver más de estas carreras hacia adentro de, de Guerrero en la próxima secuencia. Pero como la calidad no es muy buena aquí. Quería señalar primero de dónde parte el balón largo en cuestión. Bueno, llega. Tenemos aquí al Gran Kramer. Eh, en la recepción lo que, lo que facilita las cosas. Al igual que el comportamiento de Adrián Guerrero y Tosin, eh, que, eh, que se acercaron a, al esloveno para... Para maximizar las posibilidades de, de guardar el balón en esta zona. El pequeño triángulo que, que forman va, va a permitir a Guerrero recibir el balón de, delante de él. Ayudado por la, por la carrera de Tosin que, de to, de que le creó espacio al a, adelantarse. Y aunque Asan Cisei es más importante que Kramer y Tosin. Estos dos tienen un perfil similar al del Gambiano lo que... Lo que facilita las, las distintas asociaciones de, de los posibles eh, eh, entre ellos De hecho, los tres son, son jugadores muy buenos para, para sacar la, la profundidad a la contra Gracias a, a su velocidad Y también pueden servir de, de objetivo para jugar en, en largo Pero el Zurich... El eh, también sabe aprovechar toda la anchura del campo que tiene delante, eh, que tiene delante formando una, una línea de cinco jugadores en, en sus fases de posesión, ya que además de los dos exteriores, eh, el 10 el Antonio Marquesano suele acompañar a los dos delanteros allí. Posicionados de, de esta manera, progresar suele significar movimientos opuestos, como se ve aquí en la pantalla. Al profundizar, eh, Kramer atrae aquí a, a los defensores de, de, del Basilea con él, incluido es el que está eh, entre el esloveno y, y marquesano. Eh, este va, va a tomar el camino opuesto, eh, precisamente re, retrocediendo un poco para pedir el varón en los pies. También vamos a, a poder apreciar eh, el pase de Omeragic. Además de sus disparos eh, con ambas piernas, encontrarse libre eh, es otra cualidad de Antonio Marquesano. Especialmente en espacios reducidos, pero también en profundidad. Aquí le vemos ya entre las líneas defensivas eh, rivales en donde va a recibir un, un buen pase de Aliti que habrá tomado la, la decisión correcta de, de subir a, a apoyar a, a Guerrero que está generando amplitud en, en la banda el otro lado es Yasevich quien, quien va a dar amplitud ya, ya que tras una rápida reorientación de, de Marquesano con, con la pelota, el exterior derecho va a llegar en profundidad en el momento justo y en, en el lugar adecuado ya que tiene mucho cuidado de no eh, llegar demasiado pronto en estas situaciones. Ahora os dejo disfrutar de ello. Aliti, para Marquisano. Y Boran Yasevich. O sea, el chute no acabará en gol, pero bueno. Pero esta buena capacidad de anticipación de Boran Yasevich es especialmente útil para recuperar el balón y luego iniciar las contra, los contra. los contraataques. Los contraataques. Aunque no sea él quien habrá finalmente recuperado el. robado el balón aquí. Eh, de hecho, eh, he elegido esta secuencia para presentar un poco más a Wilfried Nyonto, que es uno de los dos jugadores muy jóvenes que sido clave en este, en este título. Pero no es el que se va a encontrar directamente, ya que Usman Dumbia va, va a hacer una, otra finta antes, un, un, un registro en el que es realmente muy bueno. ¿no? Ahora se viene el pase para Usman Dumbia. Y bueno. También eh, habráis podido, eh, podido apreciar la finta de, de Borra que luego va a ser un, un magnífico centro para Añonto, cuya carrera será perfecta. De hecho, la inicio en, en el momento justo para estar a, al borde de la línea de fuera de juego, cuando... Eh, en el momento eh, del centro eh, y para estar justo por detrás del, del defensa de, del central del de Young Boys que, que vigilaba el, el balón. Luego el cabezazo del italiano también va a ser eh, sobresaliente. Sin embargo eh, también es, es necesario una es necesaria una segunda secuencia para conocer a, a este joven de, de solo 18 años. Aquí, eh, en lugar de recibir el balón de espaldas a la portería, se va a orientar para poder ir directamente hacia adelante haciendo un control con la pierna alejada. Un pequeño detalle que marca la diferencia, al igual que la orientación de su cuerpo y la... o sea, cómo se perfila y la información que va a tomar an, antes de... antes eh, a, al girar la, la cabeza para... Hacer un scan detrás de, de él. Os dejo, os dejo disfrutar de ello. El scan, control pierna alejada. Va adelante. Y luego va a orientar, eh, se va a, per, va a perfilarse muy bien. Eh, eh, porque se va, va a orientar su, su cuerpo otra vez. Dando la espalda al, al defensor que, que le sale al paso y después... Su explosividad y a, agilidad le, le van a, a permitir ser muy efectivo en el área y eh, en, en estos espacios reducidos porque va, va a regatear ahí. Y bueno, aunque, aunque creo que sería difícil reproducirlo en una liga donde, donde el nivel es ma, es, sea mayor. Si yo fuera Nyonto en efecto no me incorpora incorporaría a una liga demasiado alta todavía, sobre todo porque ha tenido más bien un papel de super sub en esta temporada, a diferencia del segundo joven con el que quiero concluir este vídeo. Bechir Omeragic, el suizo de 20 años, es un titular indiscutible y seguramente se incorporará, se incorporará a una liga muy grande este verano. Seguramente incluso a un club muy grande. Y esto no es sorprenden, eh, sorprendente cuando se conocen su, sus cualidades que, que voy a ilustrar con esta última secuencia. Aunque no lo podemos ver de momento en la pantalla, va a aparecer muy rápidamente saliendo sobre Endoi que todavía no se ha orientado para recibir el balón, aunque este ya está yendo en, en su dirección. Omer, Omeragic le va a mostrar cómo es, cómo es una buena anticipación, aspecto en, en el que es realmente impecable. Con el balón, eh, Becir Omeragic es un, entonces muy bueno eh, en términos... En términos de pase, pero también en, en términos de, de conducción, ya que se atreve a correr en, en los espacios hasta, hasta el momento adecuado para entregar un, pa un pase, el pase, porque todavía no es el momento adecuado aquí. De hecho, Pavlovich ya está ahí listo para seguir a Tosin, que, que se va a ir en, en profundidad. Es Por eso que Omeragic va a seguir avanzando con el balón hasta que el defensa del, del Basilea se gire. Solo después de que Pavlovich habrá dado la espalda a Tosin. A Tosin, Omeragic va a pasar el balón a su compañero. Aquí Pavlovich se gira y el pase llega. Bueno, así pues. Eh, Suiza cuenta aquí con un central eh, muy prometedor. Aunque espero verle defender más eh, contraataques en, en grandes espacios. Esto sobre todo en una defensa de cuatro. Por lo demás, eso ya, ya es todo para mí. No dudes en, en suscribirte a mi canal de YouTube, así como a mis cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn para asegurarte de que no te pierdes contenidos similares, ya que habrá más vídeos de análisis táctico y otros vídeos sobre el fútbol suizo. Y si te gustó el vídeo, no te olvides de dejarme un like, de decírmelo en los comentarios y de compartir el vídeo con alguien que conoces. Eso me ayudaría muchísimo. Más de lo que puedes creer. Chao.